Rafael Bedoya, presidente de Junta de Vecino, en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se mostró en desacuerdo con la instalación de una antena receptora telefónica que instaló una compañía en esa zona. La instalación de una torre que tiene que ver con aspectos electromagnéticos que de una u otra forma podrían afectar a muchas personas, en especial a esa población infantil que el INAIKI y el INAIKI recogen en sus estructuras. ¿Qué va a pasar si ustedes que son los responsables de mirar por nuestra sociedad, que representan el pueblo? Yo quisiera obtener de ustedes hoy una respuesta clara, firme y responsable en ese temor. ¿Quién le otorgó el permiso a esos señores para que en esa respuesta? También en la calle 11 tiene buscar una antena del de energizante Vive 100. Allí también se apersonaron, por tuvo que en mi casa, porque fueron tan indecentes que me ofrecieron dinero. Y hasta ahora creo que en mi dignidad no vale el dinero del mundo. Es por ello que quisiera saber de ustedes una respuesta transparente ante esta inquietud de la comunidad y de esas instituciones de guarderías de vida. Por favor NTN, su noticiero regional Robinson Polanco